Para mí Podem fue una esperanza, porque, sinceramente, estaba aburrida de todo lo que había y, con perdón asqueada y avergonzada de todo lo que había y de lo que aún hay hoy. Y para mí Podem fue la esperanza de luchar contra todo eso y es lo que me hizo creer en la política. Podem te toda una serie de condiciones que son imprescindibles en el momento político actual de decidir montes cosas de decidir un cambio en la sociedad y de decidir que la solución de la crisis no siga en favor desde siempre sino de los que están más necesitados pues hemos aportado quizás la única esperanza de Europa el único partido rupturista y de cambio que realmente tiene posibilidad de, de gobernar en en este caso en el país valenciano en España y es ahora mismo la única esperanza eh, que tenemos a nivel europeo y que puede inspirar a otros pueblos de Europa a que surjan eh, procesos de cambio, bloques históricos en, en otros países, sobre todo del sur de Europa, para que la ciudadanía se empodere, comience a tomar las decisiones por sí mismas y eh, tome decisiones en favor de sus intereses. Lo más importante y que nos diferencia yo creo que de verdad está dando la voz y el voto a la gente corriente, a los que estaban desfavorecidos, a los que protestaban y no tenían representación en las instituciones. Ahora hay gente que no se dedica solamente a la política, sino que vienen de todos los ámbitos y están representando de verdad a la gente de la calle. Lo más importante es, es no es pensar desde una, desde una idea preconcebida que ya tiene un, que ya tiene un partido político, sino pensar en un poquito en qué sentido común de la, gente, de la gente de abajo, en el sentido común de la gente de abajo, qué es lo que quiere realmente. Lo que pienso es que nosotros hemos entrado a la política no, no para hacernos grandes, ni, ni poderosos, ni importantes en la política, sino para demostrar que podemos ayudar a la gente. Hay otra manera muy buena de hacer las cosas, muy distinta.